Lecciones de Un Curso de Milagros con Enseñanzas Profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 26 Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad Seguramente resulta obvio que si puedes ser atacado es que no eres invulnerable Ves el ataque como una amenaza real esto se debe a que crees que realmente puedes atacar. Y lo que tendría efectos a través tuyo, también tiene que tenerlos en ti. Esta es la ley que en última instancia te salvará, pero de la que ahora estás haciendo un uso indebido. Debes, por lo tanto, aprender a usarla en beneficio de lo que más te conviene, en vez de en su contra. Puesto que no podrás sino proyectar tus pensamientos de ataque, temerás ser atacado. Y si temes ser atacado, es que crees que no eres invulnerable. Los pensamientos de ataque, por lo tanto, hacen que seas vulnerable en tu propia mente, que es donde se encuentran. Los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no pueden aceptarse al unísono, pues se contradicen entre sí. La idea de hoy introduce el pensamiento de que siempre te atacas a ti mismo primero. Si los pensamientos de ataque entrañan forzosamente la creencia de que eres vulnerable, su efecto no es otro que debilitarte ante tus propios ojos. De este modo han atacado tu percepción de ti mismo. Y puesto que crees en ellos, ya no puedes creer en ti mismo. Una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que eres. Practicar con la idea de hoy te ayudará a entender que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos. Nada, excepto tus propios pensamientos, puede atacarte. Nada, excepto tus propios pensamientos, puede hacerte pensar que eres vulnerable. Y nada, excepto tus propios pensamientos, puede probarte que esto no es así. La idea de hoy Requiere seis sesiones de práctica. Se deben dedicar dos minutos completos a cada una de ellas, que pueden reducirse a uno en caso de que la incomodidad sea demasiado grande. No deben reducirse a menos de eso. Comienza cada sesión repitiendo la idea de hoy. Luego cierra los ojos y trae de nuevo a la mente aquellas cuestiones, aún sin resolver, cuyos posibles desenlaces te inquietan. La inquietud puede manifestarse en forma de depresión, ansiedad, ira, una sensación de coacción, miedo, malos pensamientos o preocupación. Cualquier problema, aún sin resolver, que tienda a reaparecer en tus pensamientos durante el día, constituye un sujeto adecuado. No podrás abarcar muchos de ellos en cada sesión de práctica porque se debe dedicar más tiempo del habitual a cada uno de ellos. La idea de hoy debe aplicarse de la siguiente manera. Primero, nombra la situación. Estoy preocupado acerca de... Luego, examina todos los posibles desenlaces que se te hayan ocurrido en conexión con la situación que te hayan causado inquietud y refiriéndote a cada uno de ellos de manera muy concreta, di lo siguiente. Temo que lo que pueda ocurrir es que... Si has estado haciendo los ejercicios correctamente, deberías haber encontrado 5 o 6 posibilidades desagradables para cada una de las situaciones en cuestión y probablemente más. Es mucho mejor examinar detenidamente unas cuantas situaciones que revisar un número mayor superficialmente. A medida que la lista de los desenlaces que prevés se haga más larga, es probable que algunos de ellos especialmente aquellos que se te ocurran hacia el final, te resulten menos aceptables. Procura, no obstante, en la medida de lo posible, de tratarlos a todos por igual. Después de que hayas nombrado cada desenlace que temes, di para tus adentros. Este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Concluye cada sesión de práctica repitiendo una vez más para tus adentros la idea de hoy. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Y David nos dice, la lección de hoy, número 26, está trayendo todo nuestro enfoque y toda nuestra atención de vuelta a la mente. Estamos llegando a darnos cuenta, sin una sombra de duda, con certeza, que la única sensación de vulnerabilidad, la única sensación de miedo, tiene que venir de los pensamientos de ataque. Esto es ver de verdad que no hay ninguna causa de disgustos en el mundo. El mundo no tiene nada perturbador. Si creemos en el ataque, tenemos que ver que este ataque está confinado en los pensamientos de ataque de la mente. Y esta es otra versión de ver que no hay ningún mundo, aparte de la mente, que el problema son los pensamientos de ataque y la solución es el perdón. Es el soltar los pensamientos de ataque sin importar la forma.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 en vez de usarla en contra de esto. Y se refiere al poder de la mente. Se refiere a que lo que tiene efectos por medio de ti también tiene que tener efectos en ti. Ahora bien, los pensamientos de ataque se van a proyectar. Recuerda que todos los pensamientos o se extienden o se proyectan, los pensamientos de amor se extienden, los pensamientos de ataque se proyectan. Y cuando parece que se proyectan, tú vas a temer un ataque. Y este miedo trae esta sensación de vulnerabilidad. Estos pensamientos te hacen vulnerable en tu propia mente, que es donde están los pensamientos de ataque. Empieza a aclararse que los pensamientos de ataque y la invulnerabilidad no se pueden aceptar juntos. No puedes ser inocente si crees en pensamientos de ataque. No puedes ser feliz, alegre, lleno de paz, amoroso, si crees en pensamientos de ataque. Es un trabajo de convencer del Espíritu Santo el mostrarte que los pensamientos de ataque son imposibles, que el ataque no es una idea posible, que Dios no creó el ataque. Cuando crees en pensamientos de ataque, siempre te atacarás primero a ti mismo y siempre tiene el efecto de debilitarte ante tus propios ojos, atacando tu percepción de ti mismo y todo lo que percibes. Y no puedes conocerte a ti mismo cuando crees en pensamientos de ataque, porque una falsa imagen de ti mismo ha venido a ocupar el lugar de lo que en verdad eres. Así que estamos reclamando la responsabilidad por el estado mental cuando entendemos que la vulnerabilidad o la invulnerabilidad son el resultado de tus propios pensamientos. Él lo pone claro diciendo que nada excepto tus propios pensamientos puede atacarte. Nada excepto tus propios pensamientos puede hacerte pensar que eres vulnerable y más importante aún nada excepto tus propios pensamientos puede probarte que esto no es así que tú no puedes ser vulnerable como el hijo del Dios que eres como hijo del Dios vivo no puedes ser vulnerable. Así que nuestro enfoque el día de hoy estará en observar nuestra mente. Buscar en ella conflictos no resueltos, situaciones que surjan y considerar en detalle todos los posibles resultados, desenlaces, todas las posibilidades angustiantes disponibles para cada situación y abrirnos a darnos cuenta de que todas esas posibilidades angustiantes, todos esos resultados perturbadores que se imaginan, son sencillamente pensamientos de ataque. Y podemos ir a través de cada resultado, dice él, y nombrar cada resultado al que temes y luego decirte a ti mismo, ese pensamiento es un ataque contra mí mismo. Así que hoy no descartemos ninguna situación o resultado o posibilidad angustiante que cruce nuestra mente seamos hoy totalmente incluyentes de verdad. Con cualquier pensamiento que surja en nuestra mente, hoy veamos todos los pensamientos de ataque como lo mismo. Realmente no hay sujetos ni objetos en los pensamientos de ataque. Por lo tanto, no puede haber diferencias entre sujetos y objetos, entre victimarios y y víctimas, hoy nos damos cuenta de que todos los pensamientos de ataque son lo mismo. No hay ninguna diferencia de grado ni dirección. No se pueden distinguir uno de otro. Son todos lo mismo, igualmente imposibles. Mientras tanto, Recordémonos a nosotros mismos la lección del día. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad.